Muy bonito día para todos, hoy les traemos una invitación para el próximo jueves 10 de mayo a partir de las 4 de la tarde, en vivo por Academia Seguros. Ahí vamos a estar hablando de ellas Sí, de uno, claro, de uno, para rajar con los amigos ahí sí Pero vaya, uno dígale alguna cosa a usted a ver si pone cuidado Ya mamá, vamos a hablar cosas bonitas Vamos a hablar de nuestras madres, de cómo son nuestras madres Así que ahí los esperamos, jueves 10 de mayo a partir de las 4 de la tarde Ya lo sabe y lleguen puntuales. Si llegan después de las 4 de la tarde, le echo tranca esa puerta y no entra ninguno. Y cierren la puerta. O fue que entraron a caballo. Tranquila, mamá. Los esperamos el jueves a las 4 de la tarde. Ay.